Bueno, pues buenos días a todos y todas, las personas que estáis presencialmente y a aquellos que nos siguen a través de las redes. Hoy venimos a informar de una parte más del proceso que llevamos a cabo en el barrio de Torrero. Ya sabéis que por decisión de unanimidad de la Junta de Distrito, de todo el arco político, una parte del presupuesto municipal se lleva a cabo mediante la decisión directa de los vecinos y vecinas del barrio. Hoy, a las seis de la tarde, en la Sala Venecia, en el Distrito de Torrero haremos presentación de los 21 proyectos que han sido seleccionados para esta segunda edición de presupuestos participativos del de barrio de Torrero. Los proyectos seleccionados han sido eh, muy variados. Ya sabéis que tenemos diferentes ámbitos. El ámbito de educación, el ámbito que tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad, con relaciones y entidades vecinales. Y, en concreto, hoy eh, os presentamos. Actividades tan variadas como Circo en Familia, que es un proyecto que se ha puesto en marcha por parte de vecinos y vecinas. El reciclaje, con un proyecto que se llama Basura Informática, donde se, se pretende reciclar dispositivos informáticos para reparar y poner en marcha diferentes dispositivos y ordenadores. Algo que viene muy al hilo de lo que nos ha ocurrido durante esta pandemia, que nos hemos encontrado con muchas familias que no podían ...acceder a ordenadores o dispositivos de este tipo. Talleres de costura, también para realizar prendas de manera reciclada y sostenible. Un taller para personas mayores, para evitar todo lo que hemos visto de la brecha digital... ...y facilitar que puedan utilizar eh, dispositivos móviles o de cualquier tipo... ...para poder acceder a cualquier uso. Así como un proyecto para eh, intentar evitar el acoso escolar así como una oficina de información, de consumo energético y de autoconsumo. Esta oficina tiene que ver con todo lo relacionado a la demanda que hay dentro del de barrio por la posibilidad de generar unidades de autoconsumo. Bueno, pues hoy en la Sala Venecia vamos a hacer la presentación de estos 21 proyectos. Deciros que el año pasado fueron 15 proyectos, que ha habido más, pero que algunos de ellos han tenido reparos, ya sabéis que tenemos una serie de… Eh, bases que se tienen que cumplir, pero estos 21 proyectos son los que pasarán a la fase de votación. En concreto, estarán expuestos al público hasta el 3 de mayo, para que todas las vecinas y vecinos mayores de 14 años que acrediten vinculación con el barrio puedan votar de manera presencial o de manera online. Todo esto lo tenéis en el portal de la página web del Ayuntamiento, donde está alojada esta propuesta de participativos. Podéis ver desglosados todos los proyectos, así como los diferentes ámbitos, y también podéis ver que las fechas de eh, votación serán los días 4, 5 y 6 de mayo para el sistema online, es decir, mediante el portal que ya tenemos alojado en la página web, y los días 5 y 6 de mayo de manera presencial, precisamente para compaginar lo que es la actividad online digital y la actividad presencial. Como os decía, Cualquier duda en este sentido puede estar resuelta por la comisión de, de electoral, que estará formada. Y finalmente, el 10 de mayo, se aprobarán los proyectos que han sido elegidos. Es decir, de estos 21 proyectos, aquellos que tengan más votación, ya sabéis que el sistema de votación permite votar de 6 a 1, pero se tienen que votar todos los proyectos, serán los elegidos. Y lo tenéis eh, en el portal de Zaragoza, es. Eh, ...participación, procesos participativos de Torrero. Como nota interesante decir que Torrero como barrio... ...ha vuelto a demostrar que cree en la democracia directa y participativa... ...que hemos visto proyectos muy variados, muy interesantes... ...y que se ha demostrado que las redes vecinales... ...y la participación en este sentido es bastante alta... ...y sobre todo que varios proyectos... ...como nos gusta decir, en vez de competir entre ellos lo que hacen es promover la cooperación y colaboración. Por ejemplo, se ha planteado cuestiones de accesibilidad con el lenguaje de signos y tenemos un eh, curso, un proyecto que tiene que ver con la J y el lenguaje de signos o proyectos de otro tipo como son vincular el tema de la brecha digital con el reciclaje y todo lo que tiene que ver con el ámbito de, de la cultura. Así que, mmm, para nosotros, es una... Buena noticia, esta tarde en la Sala Venecia os invitamos a todos y a todas a venir a las seis de la tarde, donde haremos la presentación y puesta de gala de los 21 proyectos seleccionados y recordaros las fechas de votación que serán en esa primera semana de mayo. Si tenéis alguna duda, estaré encantada o estaremos encantados de responderos. Sí, yo quería preguntar, de estos 21 proyectos, ¿cuántos van a salir elegidos ese día 10 de mayo? No sé si depende un poco del presupuesto que tenga cada uno de ellos o cuántos salieron en la edición pasada para comparar. Sí, en la edición pasada fueron efectivamente 15 los proyectos que fueron seleccionados, de los cuales, salvo dos que tuvieron reparo, el resto fueron admitidos y uno se retiró por cuestiones propias, si no recuerdo mal. La cuantía económica, el tope máximo, ya sabéis que nosotros lo que planteamos es que un 30% de la Junta, es decir, del presupuesto que tenemos, sea decidido por los vecinos y vecinas. De los casi 60.000 euros, eso se traduce en 18.000. Por lo tanto, nuestro sistema, que está regulado por las bases de la convocatoria, es que los eh, diferentes proyectos no pueden rebasar el tope de 2.000 euros. Eso no quiere decir que puedan presupuestar más bajo. Efectivamente, de los 21 proyectos no todos llegan a 2.000, porque hay cosas muy concretas que necesitan simplemente un poco de aporte económico, bueno, y porque cada proyecto es diferente y diverso. Entonces, estamos en esa cuantía, con lo cual, lo sabremos exactamente las cuantías y cuáles son los elegidos finalmente el día 3 de mayo, que es la fecha en la que se va a hacer la exposición pública para que los vecinos y vecinas voten. Yo lo que quiero hacer es recordar… A aquellas personas que están viviendo en el distrito de Torrero, que ya conocen los participativos y que además vamos a hacer difusión, pero que lo tienen en la página web, que empiecen a hacer difusión, porque lo mejor para poder decidir sobre tu barrio es poder votar. Entonces, nos consta que el año pasado ya fue bastante la participación. Nos gustaría que este año, evidentemente, fuera aún mejor. Y más allá de la participación a la hora de votar estos proyectos eh, seleccionados, ¿cuál ha sido también la andadura de, de la edición pasada de los proyectos que salieron adelante? Eh, con, no sé si lo voy a La andadura ha sido que, como todo proceso que está en construcción, hemos estado dándole vueltas a cómo mejorar. Y una de las cuestiones que vimos era que, por ejemplo, eh, pusimos mucho esfuerzo. ...en intentar que hubiera mucho espacio presencial para votar... ...y nos dimos cuenta de que eso no era tan factible... ...entonces lo hemos concentrado ahora en dos días solamente... ...también porque como Junta y como Distrito nos supone un esfuerzo. Por otro lado hemos visto que, que hay sobre todo... Una, ...una vertiente que no habíamos mmm, explorado nosotros mismos... ...a través de las bases que era la que os he comentado antes... ...de la colaboración y cooperación. Así como en la edición pasada hubo un proyecto que tenía que ver con la movilidad, que estaba vinculado a dispositivos municipales, entidades que se dedicaban a la movilidad y alguna otra asociación que trabaja en el ámbito de la bicicleta, pues este año lo mismo. Por ejemplo, este año podemos hablar de que el reciclaje y la sostenibilidad y las nuevas energías son como un vector, porque tenemos un proyecto de torrero recicla, otro de reciclaje de ropa de vestir, utilizando pues, lo que son retales, ...y otros materiales, y el que tenemos de, del tema de los ordenadores, basura digital que se llama, o basura informática mejor dicho, que lo que utiliza es intentar hacer un taller que permita a las personas, dispositivos que tienen en casa, defectuosos o que no utiliza, eh, mediante ese taller, volverlos a poner en funcionamiento. ¿no? Entonces, vemos que sobre todo esa parte que es la iniciativa propia de los vecinos y vecinas, es la que se está poniendo encima de la mesa, y eh, la oficina de atención para información energética y de autoconsumo, nos parece una propuesta que está muy entroncada leyendo la realidad y que puede, puede ser una propuesta de futuro. Es decir, esto es una primera piedra y más adelante puede haber un desarrollo posterior y que lo que hace es leer la realidad, que es lo que realmente queremos, ¿no? a diferencia de cuando en una junta se hace el presupuesto pensando un poco en el bienestar, lógicamente, pero aquí estamos viendo que la sociedad es la que va por delante de nosotros. Y nosotras.